Pobre Stanford. En Gravity Falls hay todo un caos. Peor que lo que hizo Bill Clave todo comenzó después de que Dipper y Mabel regresaran después del de primer año de secundaria. Yo estaba cocinando unos ricos panqueques para Stanford y para mí después de haber viajado por los tesoros alrededor del mundo, habíamos pasado por México, Inglaterra, etcétera Y encontramos tesoros y más de un millón de dólares en tesoros joyas, y oro. Mientras que Mabel se estaba encontrando con chicos guapos y tenía un lindo Pouni. En cambio, Dipper seguía conociendo todo tipo de criaturas junto a Mabel en todo cambio Dipper se volvía más inteligente. Y las criaturas de Oregón habían evolucionado en cuanto no estuvimos aquí. La cabaña del misterio se había convertido en toda una revolución. Se había expandido por todo el pueblo que sería toda una gran revolución mundial. Mientras que Su se casó y tuvo hijos. Pero sus hijos son todos unos pequeños diablillos. Cuando llegamos a Gravity Falls el famoso portal destruido se había convertido en cenizas llenas de polvo, cuando al pasar por unas cajas encontré algo. Un libro que era muy parecido a los diarios destruidos por Bill Clave el extraño diario estaba muy polvoreado y ese diario solo tenía una hoja completa que decía Diagon la página estaba escrita a las prisas y decía... Esta criatura es un dragón creado por el diablo. Este dragón es una de las únicas criaturas que puede destruir a la raza humana completa. Solo la puede destruir el mismo diablo. Pero solo si está en su propia tierra. Un crucifijo lo detendrá por unos segundos, pero no le hará daño. Con decir su nombre aparecerá y no será posible hacerle daño. Ni siquiera Bill Clave lo puede detener. Al ver esto quedé sorprendido fui con mi hermano a ver por qué diablos quería seguir con esto. Al ir con Stanford lo vi jugando con Dipper al calabozos, calabozos y más calabozos. Cuando al acabar ya era la hora de dormir, cuando ellos se fueron a la cama fui con Stanford para decirle sobre el diario. Pero me contó que ese diario era exclusivamente sobre esa criatura y que espera que no haya pronunciado su nombre. No cabeza de chorlito. Si no ya no estaríamos aquí, no sería adecuado dejar el diario aquí. Mañana lo destruimos. Cuando entra Dipper y ve el diario y dice, Wow Tío Ford, ¿Vas a hacer otra vez los diarios? Cuando decide abrir el diario y al ver una hoja pregunta, Tío, ¿Qué es un Jagon? Y al momento de decir la palabra del dragón las luces se apagan de manera extraña y se vuelven a prender, pero se prenden en color rojo. Y el cielo se volvió rojo intenso acabando de salir junto a los hijos de y su esposa Mabel y sus hijos. Mabel pregunta por qué hay un portal en el piso cuando de allí sale el Diagon y todos decidimos huir en el carrito de golf, pero no encendió. Al momento de salir de allí dijimos que había un carro en las afueras que era de Ford. Y en ese momento comenzamos a correr, en el momento de correr el dragón comenzó a atacar a pueblo acabando con todos sus habitantes. Pero en aquel momento todos fueron acabados. En ese momento Ford estaba cansado y al llegar al coche Ford se sintió mal pero el dragón acababa de acabar con todo el pueblo. E iba tras nuestro. Pero en ese momento Ford tenía un arma de laser. Decidí tomarla, pero al darle con el arma lanzó a Ford con su garra. Y dijo escapa antes de que fuera a él cuando vemos a Mkuket. Y él dice que corramos hasta otro continente y al salir en el auto todos nos fuimos con los papás de Dipper y Mabel y todos conseguimos trabajo y seguimos viviendo con los papás de Dipper. Esto se encontró en una carta que fue hace muchos años entre los escombros de una casa abandonada que fue destruida hace más de 500 años que fue encontrada por un grupo de policías. Y en ese momento ellos se preguntaron en voz alta, ¿Qué es un Yagun?